Pues ya estamos en nuestra ya décima tercera. Vez. <risa> Yo ha haciendo mi conteo, es que pues si no nos perdemos en el tiempo de tantas emisiones. No, la décima está bien. Tercera emisión de Chicle y Pega. Pega. Oye, pues aquí con un invitadazo. Cristian, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Este, vamos Muy a hablar gusto. de muchas cosas ya, Cristian se irá presentando de todo lo que ha hecho, lo que está trabajando ahorita en su asociación. Y bueno, pues de entrada, pues no digamos que no romper la tradición. Y vamos a incluir esta vez a Cristian, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué tal? El Halloween, día de muertos? Yo no tuve ningún tal? Halloween. Ahora sí no tuve ¿Okay? Halloween. Pues no sé, como que. La escoba se te Bueno, fui compuso, a uno, se me descompuso la escoba. No, fui a uno, pero no. Pues no, como que no. Digo, más bien me invitaron a uno, pero no fui. Ah. <risa> me dio. <Okay. risa> es que me da mucho frío a mí en estas épocas. Yo ya soy abuelita galindo ya. Me da frío. Ve hasta traigo mi este de chaleco del. De, del perro aguayo. Ajá, del perro aguayo, ¿no? Dirías tú. No, Entonces, muy bien. no ¿Y ya... Cristian, tú festejaste algo y qué acostumbra hacer. En estos días, este, el Día de Muertos, Halloween, ¿qué, qué hiciste? Solé ir a fiesta de Halloween, pero ya también me pasó lo mismo que a Diana, ya nos aventamos un poco. Ya, ya, no, no es, no es ya fecha. Ya en casa, la verdad, pues viendo películas de terror. Pero cuéntanos tú, Galindo, tú, por eso te tenemos a ti, yo te tengo como mi estandarte. La juventud. De la juventud. Pues no, pues yo empecé desde Halloween 31, la verdad, no, no acostumbro a, a festejar, pero ¿qué crees? Por ahí hubo, este, dos, tres eventitos que, que, este, no podía faltar que me hicieron favor de invitarme, pues bastante, bastante movido, ¿eh? Y aparte lo que veo, no sé ustedes, pero como que ahorita se ha estado no, como es que fusionando bien, mucho el tema de, de Halloween y de Día de Muertos, como que ya está retomando un poquito más una tradición que está un poquito, sobre todo en los jóvenes, un poquito perdida en el tema de, de, de, de Día de Muertos. ¿El Día de Muertos, porque crees? Porque todo se iba con el Halloween, ¿no? Y ya el Día de Muertos era como para los papás, para, el, ¿no? Una tradición ya más perdida, pero bueno, creo, ¿eh? Que después de esto... O, o sea, o sea que... ¿te refieres a las ofrendas y todo. ustedes ponen mm -hmm. ofrendas? Yo mm no. -hmm. ¿Nadie? No, no. Pues sí. No, yo no puse. Me había gustado poner una ofrenda, pero no. No, no, la verdad es que no, no puse, pero... Eh, son lindas, ¿no? La verdad es que ves unas ahí en el edificio en el que yo trabajo este, hicieron como concurso de ofrendas, pero padrísimas, de verdad que sí hay unas que sí son como ya medio obras de arte, ¿no? Uno llega ahí nada más con la mandarina, la pera, ¿no? Y unos chistes de ojalá a mí no me hagan regresar cuando me muera por una mandarina, ¿no? Sí, sí, sí, sí también Sí, sí, <risa> ¿No sí, ganas. Sí, ¿no? sí, a ti que te gustaría bien tu ofrenda, Galindo Uy, Mira, un, un buen cortecito un drink, yo creo que a todos nos caería mal, ¿no? por un, ¿Qué? ¿Un una, tequilita? Un tequilita, okay, ¿no? Pues un para estar muy aparte, muy ad hoc a, la, a la fecha, aunque yeah. es una, una tradición muy mexicana y que, bueno, según yo, ¿eh? Si no, corríjanme, que después de este tema de, de, de, de la película de Coco y okay. también esta de James Bond, que ya ves que hacen uh -huh. un desfile en un centro histórico. Y que de ahí lo empezaron a hacer Ah, exacto. Porque no había no había. Y la gente empezó a preguntar que, qué onda que querían venir, ¿no? El desfile. Y entonces acá, bueno, ya se está haciendo una tradición de hacer un desfile, que antes no se hacía. Fijo, muy, muy yanqui el tema, porque provienen sí. de esos temas, pero bueno, que toman eh, como que esencias de tradiciones muy mexicanas que se estaban, a mi punto de vista, perdiendo, sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces, está padre porque es un ganar-ganar. Se proyecta México con sus tradiciones que son muy propias, porque Halloween, pues sabemos que no viene de no es una tradición mexicana, y eh, pues se fusiona un poquito con el Halloween, entonces ya ves en los Halloween es Catrinas si y ya ves de tocho. Oye, mocho. las Catrinas y también como, digo, la verdad es que está padrísimo, yo no soy tan fan como de, de así como de maquillarme, ni de, ni cuando te disfrazas ni nada. No, no me gusta mucho, pero, oye, también esto que dicen, ¿no? De que tener cuidado con el peso, que porque si no pareces oso panda. De verdad que me encantan Madre. todos los chistes, de todo hacemos chistes, ¿no? Los mexicanos. Pero, ¿ustedes qué opinan? Digo, es que es respetable, pero... <risa> es que sí parecen pandas. ¿Te lo oye, comiendo? es respetable, pero es que... Sí, es importante que, pues, chequemos, ¿no? Por ejemplo, yo lo digo, es más, yo estoy cachetuncita, ¿no? Yo soy mi cara redonda, o sea, igual y pues quedo más como sopando. Pero sí hay que conocer nuestra... <risa> visonomía. Nuestra, ajá, nuestra visonomía. ¿no? no, no sé, y hay unos maquillajes padrísimos. ¿Qué opinas, ¿no? Cristian, de, eso, de esas tradiciones de Día de Muertos, de Halloween? A mí me gustaba disfrazarme de Halloween, pero también, como bien dice Diana, no utilizaba ningún maquillaje, era el de la mascarita, el disfraz completo, y ya se... Eh. Ya la fisonomía de uno quedaba un poquito oculta, <risa> ¿no? Sí, claro. Que, era, que es parte del tema. Pues está, está padre, digo, está padre esa mezcla. Que bueno, yo la verdad es que no hice nada, descansé. Este, pero no, está muy padre. Tengo muchas ganas de, de pronto ir a ir a, a Pátzcuaro, ¿no? Esa como, me, me encanta ahí como todo lo que hacen en el lago de Pátzcuaro, pero creo que tienes que, un año antes tienes que reservar el hotel, literalmente, o sea, sí está, sí está como cañón, entonces, pero bueno, hay muchas tradiciones y hay muchos lugares en el país, que ojalá quien nos vea que o sea, haya ido a Pátzcuaro alguna vez nos dé recomendaciones, pero bueno, pues yo creo que ya podemos entrar eh, ahora sí de lleno con la asociación Colibrí, que además les tengo que contar que yo soy integrante de funda de la Asociación Colibri. ¿A poco es eh, en temas de igualdad de género, pero por eso me da mucho gusto que estés hoy aquí, Cristian, porque yo, yo sé del trabajo que has hecho. Bueno, Cristian, además les tengo que, que, que decir, Cristian Hernández es, eh, además de un gran amigo mío, es un, un gran servidor público con un historial muy grande. Me mandó hace ratito de su semblanza curricular. Es es bastante, es vasta, digamos, ¿no? Ha estado en, en el icemim en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estuviste como en muchas... Áreas. la verdad es que eres un hombre que conoce mucho de la administración pública pero en algún momento que fue hace como dos años que decidiste como darle ahí al giro a, a meterte a este tema de la asociación civil ya me tocó ver cómo empezaste y es bien complejo no entonces a mí me gustaría saber hoy que asociación que, que la que la asociación civil eh, colibrí ya tiene muchísimos seguidores la pueden buscar ahorita nos das las páginas de twitter de facebook que además tienes ahí como muy buen engagement eh, no sé. Eh, ya hoy ya estás en Ciudad de México, en Hidalgo, en el Estado de México. ¿Qué otro Michoacán, lugar me falta? Ahí Guanajuato. En Michoacán. Empezamos en Guanajuato okay. apenas hace tres meses. ¿Cómo eh, podría una persona como yo, como Sergio, como alguien que nos esté viendo, que diga oye, yo tengo ganas de ayudar o de sumar en esta área? ¿Cómo es ese proceso? ¿Nos podrías eh, comentar para hacer una asociación civil? ¿Qué tan complejo es? Pues mira, comienzo más o menos dando un poquito de antecedente del por qué surge Colibri. Ok. Colibri surge, como bien lo dices, eh, yo era, yo me dedicaba a la administración pública y afortunadamente en todos esos puestos tuve la oportunidad de estar en contacto con muchas personas en los gabinetes regionales, en la dirección de prestaciones de Icemi, en la Secretaría del Trabajo, este... Y siempre me quedaba, me quedó muy buena sensación el trato. Hay personas que son más enfocadas a lo administrativo y a mí me gustó, me gustó mucho la parte social. Bueno, hace cuatro años tuve un accidente cardiovascular en donde el líquido encefalorraquídeo de la cabeza se derramó y tuve que tener dos intervenciones en el centro médico Isemin que por cierto gracias al doctor David Guerrero, excelente neurocirujano, este, no quedé tan mal, creo yo. No. Digo, con alguna que otra cosa, pero. No, no. Pero, pero bien. Entonces, la idea de la asociación había surgido un poco antes de, de este evento. Y lo utilicé yo como una terapia de recuperación. Al principio me dediqué a escribir, y créanme que el primer machote de la asociación son 150 hojas. Ya después, cuando te metes a leer, porque nadie te enseña, no hay un manual que diga haces una asociación así ah, y ahorita actualmente ya hay muchos grupos de incluso gobierno del estado lo está haciendo a través ¿En la de la subsecretaría no de desarrollo político ¿O su, en donde la subsecretaría de desarrollo político a través de la dirección de participación ciudadana ahí échenle eh, ojo que ahí pueden ir no ahí pueden A ir. orientarse se pueden ir a orientar y los pueden ayudar con los trámites legales okay en la ciudad de México la red de asociaciones de grupo México también los apoya eh, para que les den una capacitación en cuanto a cómo lo manejan Cuando nosotros lo hicimos no teníamos el conocimiento de, de todo este tema Obviamente tienes que crear tus estatutos, tu misión, tu visión El por qué tú creas eh, una asociación no es... Ay, porque está de moda, porque es cierto, está de moda Ahorita ya hay, hay, le decía a nuestro amigo que actualmente estaban registradas en... En INDESOL aproximadamente 80.000 mil organizaciones civiles. 80 mil. Sí. de lo que se te ocurra y asociación civil. Es correcto, es correcto. Sobre todo, bueno, están las educativas, están las de asistencia social, pero solamente hay 2.500 donatarias autorizadas, que son las que llevan hasta el último nivel, y aún así pues, todavía le batallas bastante. Entonces, ¿cuál es el paso después de ver cuál es tu misión y visión? Tienes que escoger una mesa directiva en donde amigos pues, este, conocidos o gente interesada y que le gustan estas labores bueno quiere estar este atendiendo algunos temas no ya en el en el inter, pues, algunos van saliendo algunos van entrando pero bueno así es como más o menos este comienza después vas vas a las este vas in the sol haces tu cluni este y tienes que comenzar con tus actividades Oye, eso de la CLUNY es un tema, ¿no? Fíjate complicado. que de, de todos... El... Eso es, esa es la, cl la CLUNY, para quien no sepa, es la clave única. Clave ¿no? única de registro en, de organizaciones civiles. Ajá, que, que es complicado. Yo he visto que mu muchos te preguntan, oye, ¿pero tienes CLUNY o no tienes CLUNY, no? Y de ahí depende si te dejan participar en algunas cosas. Sí, afortunadamente el proceso se ha sintetizado. de, Yo creo que de un año, dos años para acá... Ya muchas tienen Cluni pero lo que les falta son las, las autorizaciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, de la parte de la Secretaría de Cultura, dependiendo al objeto social al que te quieras manejar o medio ambiente, okay. que existen dos, son diferentes. Okay. Entonces, este, todavía de ahí es un, es un trayecto y también no dejar este, a, la, a un lado el tema que también va de en lo económico. ¿Cómo ese tema, ¿Eh? Porque yo veo, no sé tú, Sergio, pero mucha gente que, que conozco de repente de hay que poner una asociación civil, ¿No? Y crees casi casi que te donan dinero y bueno, ahí de, de repente hay unas cosas también medio turbias. complejas y turbias, ¿No? Con asociaciones civiles. Bueno, en cuanto a temas económicos y también a veces está está de moda también en el tema político que es como vamos a hacer una asociación civil y nadie se va a dar cuenta que yo tengo aspiraciones políticas, ¿No? O sea, también eh, a veces somos muy ingenuos, ¿No? Ya me esa parte. Pues no, esa es una parte muy ingenua, la, las personas que lo, que lo, que lo realizan o que, quiere, o que crean una organización por un tema económico, pues están completamente equivocadas. Si sí, en, en el pasado hubo asociaciones civiles, fundaciones que se vieron beneficiadas a través de recursos públicos y no era ilegal, de okay. hecho pero bueno, actualmente ya los recursos se cortaron y uno tiene que buscarlos, ponerlos, o de las cuotas de sus miembros esa es una parte me volteé a ver Cristian porque yo no he puesto mi cuota <risa> me Miga, hace, o dejando, de las ¿no? cuotas para de, de que aprovechando aquí tengo, tengo, tengo el talón <risa> pero también hay, hay organizaciones y lo, lo comentábamos antes de entrar al aire este y, y lo comentabas también ahorita ...de repente me digo... ...ah, yo Cristian... ...tengo alguna aspiración política... ...y quiero... ...y quiero hacer una organización civil... ...primero... ...a mí se me hace... ...algo... ...lamentable... ...pero lamentable... ...porque lo pueden ver en las redes sociales... ...la gente... ...ya no... ...ya no se va por quien sea... ...o sea, si yo como Cristian... ...en mi calidad de presidente... ...y yo salgo en todas las fotografías de la... ...en todas las publicaciones... Obviamente tengo un interés y, lo, y no busco ayudar a la gente. No, no es obvio, no es obvio. Ajá, no es obvio, Ajá. O algunos actores políticos que buscan a las organizaciones civiles, cuando ya vienen los tiempos electorales. Sí, que ya te ven fuerte, ya te ven que aglutinas a cierta cantidad de personas, ¿no? Y entonces eh, quiero que te sumes conmigo, ¿no? no, no. Lo que comentaba era una institución no puede tener ideología sin embargo sus integrantes sí no sus claro, integrantes sí. tienen la libertad de, de militar en cualquier partido político tener cualquier pensamiento pero la institución la institución es neutra lo y por ejemplo nosotros hemos estado con el gobierno del estado con el gobierno de la ciudad de México con el gobierno de Hidalgo hemos realizado actividades en el gobierno de Michoacán y todos ellos son de diversas este, sí. fuerzas políticas eso es algo interesante que hace que hace tu asociación no que es como bastante plural. Sí, no, nosotros no tenemos ahí ningún, ningún tema de esos. Eh, me preguntaban también cómo alguien pudiera a lo mejor integrarse con nosotros. Nos manda un mensajito a través de las redes sociales. Y bueno, ya nos ponemos en contacto y vemos este, cómo nos podemos... Oye, organizar. y en ese tema, ustedes tienen cuatro objetos sociales, ¿no? Sí. Para que la gente sepa, los que nos están viendo, si se quisieran sumar, son esos tus objetos sociales y tal vez es de interés de alguien y dice, bueno, yo puedo aportar o sumar con esto, ¿no? Cuando se creó Colibrí, la idea era ayudar a la gente. Tener un, que la que, las, que los niños, los, los, adultos, los adultos mayores tuvieron un pequeño momento de alegría a través de una silla de ruedas, de los juguetes, de, de los mensajes que pueden verlos en nuestra sección de videos ahí en, en la página de, de, de Facebook. Búsquenlos, tienes cosas bien buenas, que ahorita yo creo que vamos a ver algo. Este, y bueno, ¿qué objetos sociales tenemos? Asistencia social. ¿Asistencia social qué hace? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un programa en el cual apoyamos a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, con uh -huh. sillas de ruedas, bastones ortopédicos y hace no mucho firmamos el convenio con Fundación Deblin. Uh -huh. Ese tema estuvo de buenísimo. Los, ah, le, sí. Les, les comenté. sí, sí, sí. Este, para el tema de los lentes, estamos ahí en, en negociaciones para ver lo del tema de los aparatos auditivos que aprovecho y les comento, yo también uso, tengo discapacidad auditiva, para no acabar con mis males. <risa> No, sí, sí, pero ahorita y ahorita nos puedes platicar porque además tú que, que lo vives sabes cuál es la dificultad del costo para acceder a, a, a, a estos dispositivos, ¿no? Como el que tú tienes, pero bueno, ahorita nos platicas. Este, bueno, esa es la parte, eso es lo que hacemos en la parte de asistencia social. Hemos hecho algunas otro otro tipo de actividades, pero también hemos sobre la experiencia se va aprendiendo. Vemos qué funciona, qué no funciona, utilizamos mucho en la asociación la teoría de las organizaciones entonces lo que no nos, lo que no nos ha funcionado a través de la experiencia lo vamos dejando y lo, como vemos que nosotros hemos apoyado a más personas es con lo que hemos continuado y vamos a, vamos a hacer nuevas cosas seguramente el próximo año tenemos por allá dos proyectitos en Lerma, en esa que de cristalizarse, bueno, ya comenzaríamos con otra etapa ¿Esos situación. proyectos nos puedes platicar o todavía no? ¿Son más enfocados a niños? Son a enfocados a niños y adultos, pero vienen en un tema de educa en educación, en el ERMA y en cultura en esa. Ok. Todavía no lo puedo comentar tanto porque estamos en plenos trámites, claro. pero este, cuando lo te, cuando lo termine, seguramente te voy a comentar. Seguramente. Oye, Cristian, pero a ver, tú haces una pregunta, digo. Todo esto parte, todo lo que estás platicando, para que el auditorio pues, vea de dónde parte, surge todo esto que platicábamos justamente antes de salir al aire, es de un tema, un vivencial, ahora sí que eh, personal que dijiste, oye, pasé por esta situación, y que bueno, invitados que hemos tenido, eh, ciertas situaciones te sensibilizan, y es de donde viene esta idea, ¿no?, de crear esta asociación, pues... Porque tú pasaste por una situación compleja de salud, ¿no? Me decías, había ahí realmente un alta alto índice de riesgo en tu cirugía que tuviste, porque fue una cirugía, digo, si nos puedes explicar un poquito más. Y de ahí viene eh, esta parte de decir, oye, ¿por qué no hacer una asociación civil? Y realmente ayudar a las personas desinteresadamente, porque como hemos platicado ahorita, han estado desarrollando todo este tema, pues lamentablemente muchas fundaciones por temas económicos este, fiscales o por temas eh, de, eh, económicos eh, Político. políticos o fiscales pues han llegado a abrir y dices oye pues estos no se ayudan más que ellos mismos ¿no? entonces este, esta parte que, que tú viviste y que te sensibilizó para abrir esta asociación pues digo es como que la base o la columna vertebral de esta asociación ¿no? Sí. Digo porque a fin de cuentas si no hubiera pasado eso no sé si lo hubieras abierto Mira, fíjate que mis, algunos amigos en común teníamos la idea, pero por, por cuestiones de trabajo nunca la echamos a volar. La echamos a volar porque siempre fue el trabajo, el trabajo y el trabajo nos absorbía. Lo tienes toda la razón. Si no hubiera sucedido eso, la verdad es de que no sé si hubiera detonado bien. esta idea, ¿no? ¿Qué desde uh -huh. Y qué tanto te ha aportado en lo personal, porque seguramente mucha gente que nos sigue dice, oye, yo quiero ayudar en, en alguna donación o personas que incluso les hace falta una silla de ruedas, un bastón ortopédico, unas muletas. Tú platicabas por ahí que en un municipio una señora ya de tercera edad eh, la transportaba en un diablito sí, con sí. una silla amarrada al diablito, mm. y pues era su silla de ruedas. Entonces, y no es un municipio que esté en el otro lado del mundo, ¿no? Yo creo uh -huh. que... Ese fue en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán. O sea, ni siquiera en, eh, en el municipio, Sí, sí, en alejado. O la Chaloya, segunda sección de Toluca. Sí, no, que ahí no, sí dices, hijo. No, la verdad es de que esa experiencia la tuvo nuestro compañero Kevin. Le mando un saludo. Oye, este, que nos vean. Les hubieras dicho que nos vean. No, pues no sé. Es que no a meterlo. Willy, no, que no. sí nos está viendo. Ajá. Este, y fíjate que bien lo dices, eran nueve, diez de la noche. Venía el señor con el triciclo. Con la señora, la vio, él iba pasando en su motocicleta y dice: No, déme su teléfono, yo le consigo uno. Sí, sí, es que qué fuerte, ¿no? O sea, y, y estás hablando que una silla de ruedas, más o menos, ¿cuánto cuesta, Cristian? ¿Tres mil pesos? ¿Hay hasta de dos mil quinientos, tres mil pesos? Más o no, menos. Tres mil pesos más, nada bien. Y, y, y eso nos da una idea, ¿no? Porque muchas veces creo que. Que algunos, y todas las personas creo yo que somos bendecidas de distintas maneras, pero creo que algunos de repente podemos perder un poquito la línea de, ¿no? De, de cuántos son tres mil pesos, o sea, alguien que no lo, no, no lo dimensiona, ¿no? Y alguien que no... No, no no los junta y entonces tiene una silla de ruedas adaptada a un diablito, ¿no? Entonces, qué bueno que, que tiene esta parte como objeto social eh, la asociación. ¿Cuál ha sido alguna otra, así como esa que ahorita cuentan, alguna otra actividad o entrega o apoyo que a ti te haya dado como una satisfacción personal importante o que te haya conmovido de manera importante? Bueno, obviamente todas, ¿no? Pero en especial esa que comentábamos de la señora otra que también fue en la Ciudad de México en la alcaldía Álvaro Obregón sobre calzada las Águilas hay un señor que le dicen el doctor, o le, te dice doctor, no sé por qué, pero te dice doctor <risa> a ti te dice, o sea, te saluda y te dice a cualquier persona le dice doctor, es como, ¿qué pasó hermano? ajá, Así. ¿qué pasó el líder? sí, <risa> ándale, es como su, su frase, el señor debe de andar rondando por ahí de los 70 años este y lo ves hasta las 12 de la noche pues con un muñequito diciéndote doctor para pues para llevarse dinero a su casa ah okay, ok ok ok entonces tuvimos la oportunidad de apoyarlo a principios de año y seguramente lo vamos a hacer ahora en diciembre Ajá. pero sí la verdad es que el señor si sí te te causa sentimiento cuando le dimos los apoyos que fueron cobijas incluso hasta un muñequito nuevo y dices, quedó sumamente agradecido, ¿no? Y una cosa que también hacemos en Colibrí es, ayuden a, si no quieren estar con nosotros, no es necesario, o sea, no, no te digo quédate conmigo, hay otras organizaciones con las que también pueden irse, o sea, yo no, nunca le hicimos de manera tan egoísta de quédate conmigo, dóname a mí, No sino hazlo, con quien quieras, pero haz algo. En tu comunidad. No sí, te de, hecho, de hecho eso es importante, en, en los países desarrollados en el primer mundo está comprobado una alta correlación entre el número de asociaciones civiles a mayor número de asociaciones civiles, mayor desarrollo de los países. Entonces, esa parte la verdad es que es bien importante, exacto, si no quien está en esta asociación no importa, pero que tienes que buscar, en teoría como ciudadanos, deberíamos todos de buscar alguna asociación o algún punto en el cual nosotros pudiéramos ayudar, algo que sea tu causa, ¿no? Hay hay personas que son animalistas, hay ambientalistas, ¿no? Hay eh, feministas, hay di distintas, distintas distintas asociaciones, ¿no? Tú que te has enfocado también mucho como a, a niños digo, hay, hay de todo, hablabas hace rato de ochenta mil, entonces yo creo que sí podemos encontrar algo que se ajuste a nuestra personalidad y necesidades en lo que puedas aportar, ¿no? Sí, claro, te digo la verdad es de que hay una amplia gama de asociaciones que tienen muchísimos años digo, por ejemplo, Monte de Piedad, ¿cuántos tiene, Este y las pueden buscar en los directorios de las donatarias autorizadas, en internet seguramente también hay otras que están, están en, en, en procesos, de uh -huh. Y bueno, se pueden sumar. Les digo, aquí el tema es generar un cambio nosotros mismos. No podemos esperar que alguien pueda hacer un cambio por sí solo, si no lo generamos nosotros mismos desde la sociedad civil. Oye, ahora, hablando de donatarias, Colibrí es donataria autorizada. Correcto. Ok. No todas las asociaciones... Son donatarias autorizadas. ¿Me puedes explicar, nos puedes explicar un poquito a los que nos están viendo qué significa eso, cómo se puede hacer una donación? Bueno, ¿qué es ser donataria autorizada? Ser donataria autorizada es que podemos recibir eh, donativos en especie o económicos y son deducibles de impuesto para las empresas o para las personas físicas y morales, eh, ahí de, de lo que sea, ¿no? Eso básicamente es ser donataria y que también podemos participar en proyectos eh, ya un poco más grandes de, de fundaciones que donan dinero a asociaciones o incluso proyectos internacionales eh, enfocados a la equidad de género Ahí tú. deberías bajar dinerito para que podamos hacer proyectos ahí, ya ahí me, va regañar, me va a regañar a... en público, no ya no me regañes, no me regañes, presidente después. Oye, y una pregunta, digo, es bien importante que toda la gente, digo, dentro de todo el número que dices de asociaciones, 80.000 pues es un mundo, eh, eh, aparte de los, ¿cuáles sería, por decirlo a grandes rasgos, el ABC de las asociaciones que tú puedes decir, oye, estos perfiles son los que tienen que cumplir para que sean asociaciones serias? ¿Qué podrías decir tú, oye, lejos de Monte de Piedad, ya llevan uh -huh. años que son empresas muy fuertes, Tú como colibrí decir oye mira tienen que cumplir esto estos tipos de requisitos o, o tienen que tener este tipo de características para que justamente no caigamos en lo que platicamos en un inicio no con asociaciones que no buscan un bien real no sino buscan intereses un, personales, personales o de un grupo un cierto sector un grupo no ¿Cuál sería eso que tú le recomendarías a la gente aparte de que bueno la idea es que los invitamos aquí con a colibrí pero bueno, esas personas que tienen esa inquietud o que están en otros estados, ¿qué, ¿cuáles serían eh, esos, ese ABC para que ustedes vean las características de una asociación seria? Y que realmente sus donativos y que realmente lo que vayan a hacer en especie termine en donde debe de terminar. Mira, como nosotros lo estuvimos manejando, sobre todo con un tema en la colecta de tapas de PET, uh -huh. que la verdad es que hemos juntado bastantes, este, gracias a todos los que nos han tenido la confianza. A las organizaciones a las que se las damos, que es lo primero que deben de hacer igual todos, ya con ayuda del Internet, es buscar en Internet, buscar sus antecedentes, noticias, blogs, todo, en páginas de Facebook. Afortunadamente cuando una asociación falla, se sabe ya de inmediato quién está detrás, qué no hizo, qué hizo. Hay asociaciones que tuvieron renombre. Que si tú las buscas en internet, tienen antecedentes negativos, ¿eh? Claro. Y aún así todavía arrasan un poquito el nombre, pero pero la verdad es que ya no son lo que, lo que llegaron a hacer. Entonces la sugerencia sería que la gente se documente de alguna forma por vía de... Eh... Vía redes sociales, vía internet, vía artículos. Claro. Esa sería la mejor recomendación. Eso, y en el momento de donar, si quieres donar dinero, también puedes verificar en la página de la Secretaría de Hacienda, eh, solicitar la situación fiscal de cada una de las de la organización a la que tú quieras donar, para ver si está cumpliendo con todas sus obligaciones. Okay, okay. Oye, y Cristian, ahí tocaste un tema importante, porque en algún momento a mí me tocó incluso también, eh, a través de, de la asociación, de la asociación y eh, donamos a AMANC, ¿no? con, al, con algunas personas que yo había col, eh, recolectado y otras que tú me hiciste favor de dar y a nombre de la asociación, dimos a AMANC, ¿no? que es esta asociación para, para niños con cáncer, que la conocen muchísimos, que también ya es una asociación con un posicionamiento importante. Eh, pero ahí me explicaban algo de las tapitas, que yo creo que es importante porque yo lo he seguido viendo como un buen en, en Facebook y en redes y así, como como esta parte de que a veces la gente piensa, empiezan a pedir porque piensan que sí se, le, se les va a hacer una quimioterapia a los niños y ahí mismo en Amanca a mí me decían, que no es cierto, o sea, que sí las venden, pero es muy barato, o sea, no es cierto eso que de repente vemos en redes de, estamos juntando tapitas, pues, o sea, nos decían, bueno, tendrían que ser toneladas y toneladas y toneladas de tapas mm. para que alcanzara para una quimioterapia, o sea, nos decían ahí, no es cierto, en Amang, por ejemplo, las usan para venderlas y comprar algunas cuestiones de medicamentos o apoyan el transporte a la gente, pero nos decían, no es cierto eso de la quimioterapia, ¿no? O sea, no sé, también si tú quieras comentar algo de eso, sigues recolectando sí. tapas, hay algo que estés recolectando ahorita como asociación… Algo en lo que nos podamos sumar. Bueno, en cuestión de lo de las tapas, tiene razón. Hace unos años surgió, bueno, vino un boom. De las tapas te ayudan a lo de las quimioterapias. Eso y las cestas, perdóname, las estas de la lata. Ah, sí, ah, que no se confía. las Ajá, las orejitas, estas con la cabra de la lata también era. Ajá. Consigue, bueno, y eso es lo que, bueno, yo también estoy... Ahorita descubriendo y aprendiendo muchas cosas, o sea, ¿no? oye, consigue un kilo, no sé cuándo es un kilo, pero o sea, es un chorro, y casi casi le salva la vida a un niño, ¿no? Y decías, si ah, pues ahí estás, ¿no? Juntando con todos. Y realmente la gente también tiene que estar informada para que también dimensionen que, ok, sí ayudan, pero que necesitamos más ayuda para que eso se traduzca. Obviamente, como dices, tal vez no la quimioterapia, pero tal vez apoyo económico, alimenticio, de transporte, de no sé, de alguno que otro medicamento que tal vez no uh -huh. sea la química. Para eso sí sirve. Entonces, Ajá. eso, pues digo, suma a, lo, a, la, a todo lo que se vienen ustedes trabajando con empresas. Usted platicabas de Mattel, de otras empresas que, bueno, se han sumado a tu asociación y que, bueno, aportan en especie o en dinero. Pero bueno, el tema este de las tapitas y de las orejitas de la lata. ¿Qué tanto suman a estos temas? Bueno, lo, las orejitas de aluminio ya, la verdad, de que ese sí, amigo, para que veas, ese sí, creo que estaba más, ya está ah, más... Ya, ya. ese ya fue. Ya valió. <risas> pero el de las tapas sigue... Tuvo un boom con una asociación que ah, no descone. nombraré Pero, este... Y sigue, lo sigue vendiendo como vino. Dice Diana, no, es para las quimioterapias, tantas quimioterapias. Cuando yo busqué a quién entregar... Me encontré, obviamente, a esa asociación. Uh -huh. Y resultado que estaban en China, que estaban en, los, en tal congreso, y de dónde salieron los recursos. Pues seguramente, porque cuando juntas mucho, ah, ¿cierto? Sí. Con la G, sí, sí, porque viene sí una como tendencia, ¿no? Viene así como un boom, como dices tú, y todo un día está mintiendo tapitas, y puse tapita en tapita, pues hace la tapiza. No, pero, y hay gente que tiene muy buenas intenciones, por ejemplo, no, claro. y que lo hace muy bien a Mang, el hospital del niño DIF en, en Hidalgo, que precisamente te dice lo mismo, utilizamos el recurso para el traslado de personas que no necesariamente son de Hidalgo son del Estado de México, de la Ciudad de México y se están y se están atendiendo pero los familiares no tienen recursos económicos y se les paga ahí al, eh, para la manutención de algún albergue claro. para los medicamentos también, nuestros amigos de Luz de Vida allá en la Ciudad de México entonces bueno, es bueno aclarar ese, ese punto que para la ¿Para qué se utilizan? ¿no? Sí, es, es importante porque cómo se lucra con, con el dolor ¿no? y con el sufrimiento. Con la verdad es que sí. De mucha y gente, con las buenas ¿no? intenciones. ¿no? Y se lucra con eso y entonces creo que no es tan correcto. Ahora, nosotros, yo quiero comprometer a Chicle y Pega, al equipo de Chicle y Pega. ¿A qué nos sumamos? O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Yo te platicaba el otro día, ¿no? Que, que digo, y que seguramente lo vamos a hacer. Tapitas de la cacha. Galindo puede iniciar su colecta y la tú qué crees baja, que nos de pechuga de murciélago todos mis amigos no pues ya vamos... estuvo que ya llenaron tres bodegas Galindo no <risa> no pero ya bueno, la parte sería así <risa> no pero sí y claro sí. que nos sumamos tú y nos mira de hecho aprovecho ya que estamos en, las, en el periodo de las confesiones aquí la amiga Diana nos propuso lo de un qué era lo de los libros colecta de Una libros, colecta de libros. Es que yo soy, les voy a contar, yo soy fanática de los libros, amo los libros desde niña. Yo creo que yo fui hija única 12 años y entonces mi mejor amigo y mis mejores amigos y mi compañía eran los libros. A mí me gustaban mucho y de verdad eh, creo que, que en los libros y para mí creo que la educación es la llave que puede generar muchísimos cambios en, en este país. Entonces estaba yo pensando que podríamos hacer una colecta de libros que yo le decía a Cristian la semana pasada en mi calidad de coordinadora de igualdad de género. Este, yo te decía, ¿no? Entonces, no sé, igual y podemos, vienes en la semanita, nos vemos y lo armamos bien y podría ser esa una parte que, que podríamos hacer y después entregarlo. Hay lugares que de verdad están... Eh, pues parecía no tan lejos. Yo, en algún momento, hay una comunidad, por ejemplo, aquí en Almoloya de Juárez, para quien nos ve también por Almoloya de Juárez o en el estado de México, hay una comunidad que se llama Palos Amar Amarillos en Almoloya de Juárez, que de verdad, o sea, todos conocemos o, o los que hemos ido a Almoloya de Juárez como la parte del centro, Marcos, ¿no? Sí. Pero hay esta parte de comunidad de Palos Amarillos, por ejemplo, está hasta arriba, hasta arriba, casi, casi tienes que llegar en jeep, ¿no? Y hay hay muchos lugares, comunidades que ojalá también que la gente que nos está viendo nos, nos diga, ¿no? Porque eh, no sé si les pasa o si han visto que ya. Eh, hay, hay lugares que ya todas las navidades y todo en diciembre siempre se llenan, ¿no? Las faldas del volcán. Las faldas del volcán. Todo el mundo va a dejar cobijas. Yo creo que... Sí. A ver, pero además hay un programa invernal o había, no sé, debe de estar todavía activo en el gobierno del estado, no, no lo tengo tan claro, pero que se les daban también cobijas y demás, ¿no? Y se les daba a esas partes, ¿no? ¿Cómo se llama? este Las faldas del volcán. Pero bueno, esa es más una zona geográfica, pero no sé, eran mapas, ¿con llama? el mapa, el, el, mapa el mapa, el mapa por ahí no, y que todo el mundo va, entonces no sé quien nos vea o algo, sería bueno investigar algún, algún otro lugar que seguro hay por ahí y que no llegan tantos apoyos, ¿no? porque yo creo que hay unas faldas del volcán, digo, no digo que no, claro que todavía lo necesitan, pero ya hasta la gente lo sabe, ¿no? O sea, ya sabe que en diciembre va a llegar muchísima gente y les va a dar muchos apoyos, ¿no? sí, no, no. no. Pueden ser también en Jalatlaco, si nos vamos a la, a la región, por ejemplo, Lerma, hay comunidades en Jalatlaco que ya están muy abajo, incluso, y son muy poco conocidas, ¿eh? Y, y son de muy bajos bajo recursos? recursos, muy bajos recursos. A eso me recursos. refiero, sí. Y teóricamente no te quedas lejos de Jalatlaco No, de Jalatlaco, Jalatlaco, Jalatlaco está aquí, cerquita Jalatlaco. Para quienes quien nos ven Aquí en el Estado de México Y en la Ciudad de México también, en las zonas altas de las alcaldías Bueno, Álvaro Obregón, Milpa Alta Tláhuac, también hay zonas rurales Todavía También la zona de La Jusco ¿Es por Jalatlaco, ¿Tlapan, Jalatlaco? ¿Tlapan, Jalatlaco? Okay. Oye, y, y Más o menos en dónde ha sido la, Los lugares en los que más Ha impactado Colibri. Bueno, pues hemos tenido sobre más actividades en Atizapán de Zaragoza, Nesa, Toluca, la alcaldía Álvaro Obregón, mmm, ¿dónde más? En Hidalgo. Bueno, creo, es que en todas partes la verdad es que ha impactado. Sí, Obviamente, la verdad no, es que ha sido sí, bien. Trajiste no, no, no, no. por ahí un, un videito, no sé si hemos estado poniendo fotos de la, de la asociación, la verdad es que no he visto bien, pero... No, no, no, no. este, pero Ahorita tenemos un videito de... de, de un de, video, ya. has estado haciendo padrísimo, cuéntanos de, de lo que ha estado haciendo también. Do, eh, a Cristian le gusta mucho el tema del doblaje y entonces has, has usado como esas conexiones, esos contactos con ciertas personas para que te hagan como doblajes especiales para, para la asociación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahorita vamos a ver a... I.G. Judge, este okay, actor otra vez, de doblaje, no ya me salió una vez un <risa> actor de doblaje que muy conocido por ser Iron Man, Ay. En, en las películas de Iron Man y los Vengadores, wow. este le, la verdad es que muy amable, muy a todo dar, le mandamos ahí un, un texto, 15 minutos ya estaba, ya estaba hecho, ¿no? ¿En serio? Sí, nos estuvo tipazo. super super padre, tipazo. Este, y sí, agradezco también a mi amiga de Dreambox Dulce, que es nuestro contacto por ahí, a mi maestro Mario Castañeda, Ajá, este ¡Está cañón! La, la verdad es de que. ¡Es otro mundo! Quisimos ligar, sí, es otro mundo. Quis, quisimos ligar la parte de los dibujos animados, que, ojalá que tengan la oportunidad de ver la, la página. Por ejemplo, ve a los Caballeros del Zodíaco hablando de materia ambiental, ver a todo el elenco de Dragon Ball. Este, hablando de derechos de los niños, Qué padre. hablando a Pokémon de cuidar a los, a los animales en estado de abandono, okay. este, he estado en misa sinfonía, un youtuber, muy famoso también a todísimo dar, que te han sumado el piojo alvarado también hace unos 20 días creo este, entonces, la verdad es de que cuando les hacemos la propuesta, obviamente si ellos no ven que va en serio, que estamos haciendo cosas, sí, claro, no lo, lo hacen. realizan, no claro. creo que nada más es, oye, te lo mando, ¿no? a ver qué has hecho. ¿no? Claro, claro, sí es importante, sobre todo que se suman a un tema que como lo platicábamos desde un inicio serio, a un, tema, un tema real, ¿no? sobre todo en un tema que ya tuvo un desgaste un poquito lo de las asociaciones, como tú bien dices, y ahora quedan esas asociaciones, bueno, y siguen habiendo como de todo bueno, malo, regular, pero es como la que es Colibrí, que por eso también tiene esta, este espacio aquí en, en Chile Pega, porque sabemos que es una asociación seria, una asociación que realmente se dedica en pro de la sociedad, en los diferentes rubros que tú este, estás mencionando, y que la verdad ocupamos más mexicanos, como lo hemos platicado ya en anteriores programas, pues eh, comprometidos con la sociedad, ¿no?, Creo que esa es la parte más importante, yo creo que de tu asociación, porque son varios grupos los que los que ocupan. Y gente que está en el medio y que invita a, a personas que tal vez les encanta el cómic y, y les gustan las caricaturas. Y como tú lo decías, bueno, lo hacen más digerible para los niños, para los jóvenes. Entonces ver una, una caricatura doblada hablando de, de respeto, de de respeto a los animales, de todo eso, pues yo creo que hace las cosas pues, mucho más digeribles para, sobre todo para los niños, ¿no? Como mencionabas. No, la, a lo, para los niños eh, tuvimos, hemos tenido varios ejercicios ya en, en varias escuelas en los que mostramos los videos y cuando tú, al final tú les haces las preguntas a los niños, se les queda muy grabado el tema, porque se los dijo Batman. Ya sí, a claro. Don Manero, ahí nos lo envió desde Venezuela. Este... Tengo que confesar que a mí cuando al principio me contaba Cristian de no y el doblaje, yo decía, pero claro, con los niños el enganche es muy diferente, ¿no? Claro. Igual a veces uno como adulto dice, sí, pero con los niños es muy diferente que te, exacto, a que yo salga en un video hablándole a los niños de este de cuidarse o de derechos humanos, a que se los diga Pokémon. Sí, es muy es muy distinto. Oye, ¿podemos pedirle un video a Belinda? <risa> <risa> Uh, no donaria, me gastaría todo mi quincelada la donación Pedime, si me estás escuchando porfa pero vamos con el video, por favor para que lo chequen amigos Hola amigos de Colibrí, les saluda a su amigo I.G. E. Dudkiewicz y quiero platicarles un poquito sobre los derechos de los niños. Algunos de ellos son a la vida y al desarrollo, vivir en familia con respeto, felicidad, amor y comprensión, no ser discriminado por ningún motivo, no sufrir violencia física o mental, descansar, divertirse, jugar y realizar actividades propias de su edad, expresar, opinar y participar en actividades culturales, deportivas y artísticas, solo por mencionar unos cuantos. Y es responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado proteger sus derechos y garantizarles un nivel adecuado de vida. Ah, y una cosita más antes de decir adiós. Yo soy Iron Man. Hola amigos de Colibrí, les saluda... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? A ver, platícanos un poquito de eso que, que nos comentaba. Bueno, lo que Iron com Man. Lo que comenta ahí es que el, los derechos de los niños deben ser velados por la familia, por el Estado, y de que, bueno, tienen el derecho también al esparcimiento, ¿no? Que también muchas veces lo dejamos este, un, a un lado y no le damos la, la importancia que, que es un que es el, tener un juguete nuevo en comunidades rurales. Sí, y, y una vez más lo que decíamos hace ratito, hay veces que se nos hay cosas que ya tenemos normalizadas, ¿no? Y que creemos que todos los niños han tenido juguetes, sí. y no necesariamente yo creo que eso tú lo has visto de primera mano. Hablas de derechos humanos, tienes convenios como Asociación Colibri, ¿no? Tengo entendido que co incluso con derechos humanos, con CODEM, eh, has hecho varias cosas, ¿no? Aquí en el Estado de México. Sí, hemos, se han dado pláticas en escuelas, en Sinacantepec, en Lerma, en Metepec, gracias ahí al, al apoyo del doctor Jorge Olvera la CODEM eh, se acaba de firmar un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y recientemente estuvimos en el Senado de la República en, en el Parlamento Abierto que organizó la senadora Kenia López Rabadán para, bueno ahorita que se está que, bueno, antes de que se sea perdón, la terna para, lo, para ser el nuevo dirigente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Ajá. entonces la verdad es que nos honró mucho el poder estar ahí con personajes de la talla de Javier Sicilia ¿A tres años de, este, de habernos fundado? No, es un... que de verdad que, que has hecho ya en serio, en serio, a mí me parece que sí has hecho un gran trabajo Porque además yo he visto desde que empezaste y no es nada fácil, o sea, uno creería Yo creía que era un poco más sencillo hacer una asociación civil y no, hacerla como tú la has hecho, vamos En forma que sí tenga una actividad permanente, que tenga... Per, eh, eh, presencia en diferentes estados En diferentes municipios Y estar generando ahí como los, los convenios No es no es tan sencillo No, es, es complicado es A veces te frustra Como persona y quisieras dar más Pero los recursos a veces No son los que uno desearía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estarle pellizcando por aquí, por acá y viendo Oye, de dónde. y hablando de recursos, que evidentemente mucho tiene que ver también el Poder Legislativo y que, que hay ahí una parte, eh, la Comisión, ¿no? La Comisión de Cultura, o sea, toda esta parte que hubo con asociaciones civiles y que luego también estuvo ahí como... Tú estuviste en contacto con Sergio Mayer, eh, digo, no porque yo quiera hacer el chicle y pégate me notas pero... <risa> No, no es cierto, pero tú tuviste contacto en algunos momentos con él ¿Cómo lo viste? Si había como seriedad, ¿no? Todo esto que se le criticó de que como que no no era el mejor Él está en, sí, ¿no? En la de, la en de la cultura la de cultura de cultura Sí Bueno, yo puedo hablar de, de, de mi experiencia, ¿no? Claro, claro Este Como tú, asociación Como ¿te fue asociación bien? Nos fue bien eh, Tuvimos el acercamiento ahí con el, También con gente de su staff con lo que estaba, le había dado visto bueno lo que nosotros queríamos realizar en ese momento, pero después, bueno, vino un, una orden presidencial que ya se cancelaban todos esos proyectos y se iba a canalizar las actividades a través de la Secretaría de Cultura. ¿Qué, qué se no, canceló? Antes Digo, había, para que sepan, eh, o había, sea, para que sepamos también qué, qué había antes que ahora. Había una partida presupuestal en la cual... Eh, asociaciones o personas físicas metían algunos proyectos culturales y bueno, si era aprobado se le otorgaba el recurso okay. para cine, para okay. lo que ustedes se les puede lo que puedan imaginar este esta desaparece a finales del, del año pasado precisamente todavía muchos fueron a presentar esos proyectos y en una de esas no porque ya no se les da nada a las asociaciones civiles bueno, Javier y ya pues, eso, eso Sí, es algo que impacta, ¿no? Definitivamente, como decimos, digo, habrá sus, sus excepciones, ¿no? Pero bueno, pues sí, sí es algo que, que sí es un poco frustrante, ¿no? Para ustedes que dirigen esas asociaciones que de pronto, pues ese apoyo que, bueno, en gran o menor parte, no sé de cuánto cuenten o ¿no? cómo sean las partidas, pues les ayudaba, ¿no? A mantener, a llevar esos temas pues que de pronto siempre, siempre ya, ¿no? yo creo que es algo que, que deberían ahí de retomar, digo, creo que vienen a, ha habido cambios a unos que no nos parecen tan bien, a unos que se parece bien, pero creo que ahorita se ha visto impactado muchos, muchos rubros culturales, de educación de, de apoyos, incluso a agricultores y todo eso y que digo, bueno, esperemos que las decisiones que estén tomando el gobierno federal, pues sean las correctas porque, como en tu caso como el de muchas asociaciones que Dependen de mayor o menor grado el tema de recursos Pues de pronto se topan con estos cambios que dices Bueno, pues quién sabe qué tan, qué tan viable sea, ¿no? Tú cómo lo sentiste, cómo lo percibiste Como dirigente, una asociación que no estamos hablando de partidos No estamos hablando de gobierno federal, estatal, de ningún orden Tú cómo lo sentiste, dices, oye, pues sí es un poco frustrante, molesto ¿Cómo lo percibes tú? Para nosotros como... Parte de la organización, obviamente, pues, se vuelve un poco frustrante, ¿no? Pero te pones a ver el otro lado de la moneda, que era que la realidad es de que la cultura no llega a muchos municipios rurales, por ejemplo. ¿En cuántos conocen el teatro? Sí, no, es, que es lo que te digo, sí, no. El cine, mucho el cine, menos. O sea, hay la gente no va en, al cine, bueno, no ha no, no ido no al cine. Conocen. Entonces, muchos se quedaron muy buenos proyectos también de otros compañeros, seguramente. Se quedaron ahí, bueno, por falta de financiamiento ese es, es complicado, ¿no? Y obviamente el gobierno, las organizaciones civiles no existirían Si el gobierno tuviera la capacidad claro. de apoyar a toda esa población A la que el gobierno obviamente no llega Claro que, que por eso es tan importante la función que ustedes tienen, ¿no? Porque si son, digamos, como brazos extras para el gobierno, para, para apoyar y justo, ¿no? Llegar a, a toda esta gente. Y lo que dices, ¿no? El cine. Es que, a ver, una edita al cine, ¿cuánto te cuesta? Ya deja, bueno, uno que a muchas personas les queda muy lejos. Sí. O sea, eso es una, que no no en todos los lugares hay, ¿no? Y luego ponle que ya logras llegar. Para una familia, no, una sí, familia no. de cinco personas, de cuatro. Mil ¿En pesitos? cuántos? En cua Exacto. Mil pesitos entre las palomitas, Sí. Entonces o sea, no, no, no, y hay, hay gente, me, me platicaba el otro día una persona en mi oficina, me decía que ella va con sus hijos por partes, que difícilmente van toda la familia juntos. O sea, me dijo, no, o sea, por partes sí ¿cómo? va a veces su esposo con uno de los hijos, a veces va ella con otros dos, y como van pudiendo, me dice ir todos, que son cinco, me dice no podemos. Es complejo, ¿no? O sea, dice, no podemos porque además se siente horrible negarle a tu hijo, porque me dice, negarle a tu hijo que de repente, pues, él no tiene noción de cuánto cuesta y pues llega y quiere un dulce o llega y dice, que un chocolate? Entonces me dicen, negárselo a tu hijo se siente horrible, entonces preferimos, pues, no ir todos juntos y entonces que vayas tú con tu hijo y, pues, poderle comprar algo, ¿no? Y, o sea, ¿qué, qué, qué temas tan...? Son temas complicados porque hay gente que puede minimizar, ¿no? Y decir, ay, esta asociación, ¿no? Están dando boletos para el cine, eso, ¿qué? A ver, hay que verlo como mucho más profundo, ¿no? Tal right. vez para nosotros es, vamos al rato al cine, Galindo, ¡ah, sí! No para toda la gente. Y eso es para lo que estas asociaciones como la tuya y a, eh, actividades como tan nobles sirven para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Porque creo que ese es el tema, que que al menos todos tengamos lo mínimo, lo mínimo en esparcimiento, lo mínimo en derechos, ¿no? Sí, y en, esa, y en aras de eso... Este, aprovecho para darle las la gracias A Fundación Cinépolis A Matel A Editorial también, Trillas este, A Grupo Filadixon que, que nos hicieron el favor De donarnos estuche de pluminas este, bueno, gracias a todos ellos Y a los que han donado también juguetes Que nos han hablado A los que nos han donado las tapitas En, la, en, la, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Azcapotzalco, En Hidalgo Que tengo pendiente una ira a Hidalgo En una escuela este, A todos ellos y a todos los que nos siguen Nos dan like, le dan compartir Todo eso nos apoya porque Se va haciendo un poquito más grande la poco a poco más grande la red y gracias a eso es que llegan personas por ejemplo el rato tengo una tengo que llamar a un chavo que se interesó y quiere hacer cosas en Teloyuca sí claro entonces así es como ha salido oye y hablando de eso porque ya además ya casi nos despedimos uh -huh. eh, que esperamos tenerte pronto para relanzar o si no yo también aquí hacemos lo de la campaña pero no sé si nos puedes dar tus redes sociales en, en Twitter en Facebook para que sí. la gente se pueda, te pueda contactar en Facebook es arroba soy en Twitter es colibríase y en Instagram colibrí, suenos, alegría. Disculpen, no estaba ahí. Ya está saliendo ahí la información en, en los pantallas, digo, para que lo vean, lo sigan, sobre todo, pues, digo, para los Se que sumen. tienen ganas, claro, de, de sumarse a este gran proyecto tan noble, tan humano, que en verdad, como, yo ahorita me quedé un poquito divagante, ...en el tema de reflexión de una idea al cine, ¿no? Sí. Algo que uno ve muchas veces como un juguete, como... Bueno, yo tengo aquí mis juguetes. <risa> este, algo tan, tan básico, que muchas veces para nosotros puede ser tan básico. O sea, hay personas que, bueno, ya ni siquiera hablamos de municipios, sino personas cercanas a nosotros. Eh, pues bueno, dicen, oye, tenemos que dividirnos, o hacer esto, lo otro. Creo que hay que tener una sensibilidad, sobre todo en estas épocas que hemos platicado... ...que de tanta polarización en la sociedad... De situaciones eh, eh, que estamos pasando en la actualidad, yo creo que todos podemos sumarnos. Aquí no hay ningún fin de lucro, aquí no hay ningún fin político, aquí no hay más que hacer sonreír a un niño, ayudar a una persona que no tiene un bastón, que no tiene una silla de ruedas. Creo que somos muy bendecidos, lo hemos platicado, el tener, pues de entrar a estar completos, ¿no? Y que no necesitemos ese tipo de aparatos para podernos. Sí, el tema valer, de salud. ¿no? Pero bueno, para las personas que no tienen tal vez esa posibilidad, pues hacer menos eh, difícil su día a día, creo que está en manos de, de, de todos y es nuestra obligación creo, como sociedad sumarnos a este tipo de proyectos. Ya en lo tiempo te agradezco, en verdad, Cristian, tu gran labor que estás haciendo. Gracias. En verdad, qué padre eh, que mucha gente se despoje de... De, de su tiempo, ¿no? Porque es tu tiempo, es tu dinero, son muchas cosas que tú día a día. Y eso te también es otra, que puedes donar tiempo, ¿no? Porque claro, hay mucha gente que tal vez dice, oye, voluntario. Yo no, es que yo no tengo dinero, yo no tengo, oye, pero puedes sumar tal vez eh, con tu tiempo, ¿no? Yendo, desplazándote. Yo creo que todos al final sí tenemos algo que dar. Y, y pues bueno, eh, no sé si quieras comentar algo para, para cerrar Bueno, para cerrar nada más lo que me comentaban de cómo podían ayudar Si gustan, después nos coordinamos para hacer un evento aquí para niños eh, Ya sea ¿Sí? para Navidad o para Día, de, sí, para Día de Reyes Y bueno, lo hacemos aquí a través del programa este, Y también comentarle a, las, a mis compañeros de organizaciones y fundaciones Hacer desayunitos no una ayuda, ¿eh? mejor ese dinero, júntenlo y dénselo a quien lo necesita, se pueden poner de acuerdo con un cafecito en la casa de alguien y no estar ostentando cosas que la verdad es de que no generan y no nada, los, cambios, los tiempos han cambiado y si no cambian, habremos otros que los vamos a cambiar. Muy bien, me encantó, me encantó eso, Cristian. Sí, yo creo que sí, hay muchas cosas que hay que cambiar y ya no estamos, creo, ni como país ni como sociedad, ya no estamos para la simulación. Entonces, creo que sobre todo simular en temas de ayuda no sirve, no, ¿no? ¿no? sumándome a eso y pues bueno ya nos tenemos que despedir pero por favor el próximo lunes los esperamos con Oscar Bernal Oscar Bernal es un terapeuta que les va a encantar y nos va a estar dando herramientas del día a día herramientas de conciencia para el día a día justamente para todo lo que estamos viviendo eh, es importante tener algo que nos ayude a mantener el centro entonces no se lo pierdan Oscar Bernal la, la siguiente semana el lunes los esperamos ¿Algo más que quieras agregar? Adiós ¿No? ¿Y yo? Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. 49, seguimos invictos. Se invictos. Bien. Bye.